La Universidad Rey Juan Carlos es una de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Arte, ocio, deporte y gastronomía hacen de la Comunidad de Madrid un destino óptimo para vivir y estudiar. Con un clima soleado y agradable, Madrid es una de las capitales más seguras de Europa. En la URJC, la atracción de talento de estudiantes extranjeros es una de nuestras prioridades. Creemos que la transmisión de valores y conocimientos no entiende de fronteras geográficas y valoramos los beneficios que esta diversidad brinda a nuestra comunidad académica. Somos la universidad más atractiva de España para los alumnos internacionales porque apostamos por una formación de calidad con más de 2.000 profesores expertos en todas las áreas de conocimiento. Acogemos a más de 5.000 estudiantes internacionales de 113 nacionalidades ...ofreciéndoles un gran apoyo a través de nuestro Centro Universitario de Idiomas. En la URJC desarrollarás un espíritu crítico... ...aprenderás tanto académica como profesionalmente... ...y formarás parte de su apasionante cultura universitaria. Nuestras innovadoras instalaciones están repartidas en cinco campus... ...Alcorcón... ...Aranjuez... ...Fuenlabrada... Madrid y Móstoles. Alcanzando una superficie de más de 128 hectáreas y con más de 60 edificios. Pero, ¿por qué elegir la URJC? Por tres motivos. Su labor investigadora, su oferta académica y su alta tasa de empleabilidad. En la URJC promovemos una investigación orientada al desarrollo económico y social, realizando actividades de I+, D+, I en colaboración con empresas e instituciones. Participamos en convocatorias nacionales e internacionales para desarrollar nuevas líneas de investigación que contribuyan a la difusión del conocimiento y al avance de la ciencia. Contamos con más de 80 grados y 70 posgrados reconocidos por la Unión Europea. Y además, la URJC se posiciona como la universidad con más dobles grados, ofreciendo más de 70. Estos te permitirán estudiar dos titulaciones simultáneamente, ampliando tus salidas profesionales. La URJC ofrece nueve grados y tres posgrados íntegramente en inglés. Y nueve titulaciones online, con las ventajas de una mayor flexibilidad de horarios, compatibilidad con otras actividades y sin las barreras físicas del aula, para que puedas cursar tus estudios desde cualquier lugar y en cualquier momento. Fomentamos la cultura del emprendimiento a través de dos viveros de empresas y la organización de talleres, cursos y jornadas formativas para que desarrolles nuevas habilidades y competencias. Las prácticas en empresas te permitirán tener un primer contacto con el mundo laboral, potenciar tu formación y la especialización de tu perfil profesional. Gracias a los excelentes resultados académicos de nuestros egresados, la Universidad Rey Juan Carlos ocupa el puesto número 11 de empleabilidad de las 50 universidades españolas, siendo además reconocida por prestigiosos rankings internacionales. Yo soy URJC. ¿Y tú?